ellos accedieron eh, vía primero asegurar ¿verdad? la llamada para todos y pues ahí vamos a hacer la llamada ya en estos momentos disculpen lo abrupto de de la entrada pero pues son gente que no podemos hacerlos esperar mucho Así es de que Vamos a tratar de hacerlo rápido hacer la llamada. Permítame. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estoy eh, hablando con la persona que nos indicaron el número. Confirmo. Ok, bueno. Sí, eh... A mí me gusta ahora, yo soy compadre de vaca. Ok, a ver, adelante. Mire, sí, lo que me voy a decir tres para empezar es de primera mano, porque nosotros somos los que estamos aquí viviendo ¿Verdad? Claro que sí. Todo empezó porque uno, a ti reducir Luis, a quien le dicen el viernes y otro que lo dicen Jarquín Jarquín se llama Miguel. Es un dato que empezaron todos porque el ellos, a ver, cuenta que ellos fueron los que querían que se matara a la gobernadora de aquí de Colima. Jarquín Jarquín se llama Miguel. Ajá, Jarkín, ok. Miguel se llama Ayrín Miguel Jarquín Jarquín. Okay. ok. Y como mi compadre no ha la verdad mi compadre de acá. Y por eso ellos empezaron a causar problemas. ¿Cómo? todo empezó aquí, pues, en el canal de Tío Colima. ¿Ok? Ellos, llegaron, ellos metieron armas y llegaron a matar gente de nosotros. ¿Ok? de mi compadre. Y luego empezó todo. Y las cosas pues van a seguir, y no van a seguir nada más, se van a extender a todo el Estado, porque pues, si ellos así lo no quisieron... Pues lo van a tener, porque aquí nosotros no nos a a dejar. Aquí nosotros no dependemos de nadie, ni tampoco estamos pidiendo apoyo, somos independientes, no estamos cerrados a que alguien nos apoye, pero por el momento estamos siendo independientes. En cuanto a la muerte de, del señor Mancho, pues porque a mi compadre Cada semana le llegaba una carta de él Directamente Y desde Noviembre del año pasado Cambió la letra Ya de ahí Para adelante la letra ya no era igual Ni la forma de escribir Ni el contenido de las cosas era igual Mi compadre Guata Es compadre de Menchito Del hijo de Don Mencho Del que está detenido el, el que está detenido, exactamente sí. Pero pues, tal tal que a toda la gente que era gente de, de Menchito, pues como que el otro hermano, usted ya debe saber quién es, sí. que está matando a todos. A toda la gente que era de Menchito, a todos los está matando. Nada más lo citan y les dan por abajo. ¿Ah? A mi compadre le llegó una carta, supuestamente, dirigida de Don Menchito donde me daba la orden de lo diría pero no era la letra de él, ni era la forma de escribir de él, y usted sabe que todo el mundo tenemos una forma de escribir, un tipo de letra, no tenemos una forma de expresarnos, Sabes sí. que sí. tenemos nuestra forma, y eso ya no era la de él. Entonces bueno, decidí darle la orden, ¿no? y por eso según la todo eso. Él es lo <risa> <¿Eres el contrario? risa> son gente de gobierno. Tenemos que tener gente de su mierda, y nos están aventando el gobierno encima para tenernos, según ellos, a sacar de aquí. Nosotros no nos vamos a sacar de aquí, ¿no? nosotros somos más de 70 pistoleros y somos puros de guerra. Nosotros hemos matado gente desde que tenemos 16 años, empezamos a trabajar en esto desde muy chicos y nosotros ya somos gente grande, ya tenemos más de 40 años. Aquí mis amigos, pues, la verdad, pues son pura publicidad, porque ellos nada más se van metiendo todo de YouTube, del TikTok, del Facebook, del, Facebook, del WhatsApp. Ellos nada más se van metiendo eso. Pues la neta de que pepan, la neta no nos pepan. En redes sociales, pues la verdad, ellos matan en tierra, y se hacen una fama, increíble pero pues, la verdad, pues, aquí el aliado de ellos, pues es el gobierno. Ellos son los que están aquí en Chile. Aquí está un comandante que se llama Adán Arriola, que es de la Fiscalía del Estado. Adán Arriola de la Fiscalía del Estado de Colima. Adelante. Así es. Junto con el comandante Revilla y el comandante Virginia ellos son los que le hacen todo el trabajo a ellos. Ellos son los que detienen tienen a la gente si no le encuentran nada, le siembra. Esa es la manera que ellos tienen de trabajar. Se nos dan muy cabrones, pero la verdad no hay nada más. Están noche es para traicionar. Ellos nada más están acostumbrados a aceitar a la gente y matarla. Ya que mi gesto y el del gobierno del señor Mancho, pues lo claro que quieren es quedarse con el trono. Y aquí nos vamos a aclarar algo, la neta, nosotros sé si no estamos pidiendo pueblo a nadie, a nosotros nos arrastran los huevos, y traemos todos los huevos en que y, y la verdad, si intentar no habla, es porque están un pueblo, ahí en Colima y no quiere que le agarren la educación nadie por medio de la voz. Sí, está bien. Pero esta información es totalmente de La verdad, <risa> más este directo que, que de la voz de él, pues no se puede. Pero pues, ahí escuché, ahí escuché los, los corridos para que vea que, que estoy está hablando con alguien que es compadre de él, ¿verdad? Y la verdad pues, ¿qué le puedo más decir? Mi compadre que pues, siempre fue centro de Mechito. Y este y pues al parecer que ya, ya no le respetan. En el chico es lo que les traitaron, Que ya no le respetan ni, ni le. Este. Ni le han dado atención ni a la gente que quiera ver. Ni nada, el único que anoche puso en la carne la gente. A la gente que quiera ver. La verdad. ¿Quién es el importante no? de.? Adelante, comenta tú. No, no termina tú, termina ¿No? tú ok ¿quién es el importante de Jalisco Nueva Generación ahí en Colima? ¿Quién es el que tú consideras que es el, el, el número uno de Jalisco, de Jalisco en Colima? es el, ese es se ¿Y ustedes trabajaban para él? él era se supone el que ponía como el mando de todo lo que es el estado de Colombia nosotros trabajábamos la capital porque la capital era donde existe no es? El Chico, pero el que llevaba la coordinación de todo el estado que es Julio Alberto Castillo de Rodrigues algo es el gobierno para que se supone que él a quien pone al frente como encargado es precisamente a Jardín Jardín. Que mencionan en las mantas. Exactamente. Así es. ¿Quién cuelga las mantas? ¿Ustedes ponen las mantas que aparecen firmadas por Independiente de Colima? Por que es independiente, sí. ¿Las mantas firmadas de Sinaloa? Mm, no las La amenaza a la gobernadora. ¿Por parte de la vaca? Pero no tenemos a de la ¿Consideras que alguien está haciendo mantas para echarle más tierra a la vaca? No lo considero, pero seguro que ponen las firmas son los jaliscos. O las jalistas. Es lo único que están haciendo. Es... Poner cosas para que el gobierno esté en contra de nosotros y aparte no pagan a ningún Reino Unido para que estén en contra de nosotros. ¿El gobierno estaría apoyando a Jalisco en Colima contra ustedes? Así es, así es, precisamente así como te lo digo. El comandante Aran el coordinador de ministros públicos de la fiscalía del Estado, Fernando Vélez Así como los comandantes de dirigirme y revilla si estén a su frente, ellos simplemente están no apoyando el jefe de Jalisco, ellos no tienen alguien de ellos y lo saltan. Y si a nosotros nos llevan a detener a alguien, aunque no traigan nada, se nos vean ¿Tuvieron contacto ustedes directo con la gobernadora para hacerles saber que tenían la orden ustedes de quebrarla? Porque en las mantas menciona que, eh, además de que ya le habían advertido a la gobernadora, la gobernadora se les voltea a ustedes y que por eso pues la iba a pagar con toda su familia. Esa manta no la puso la vaca. Lo que nosotros estamos diciendo es, a ellas es que tal parece que en lugar de que la advertencia la haya tomado para bien, la está tomando con represalias hacia nosotros. El gobierno está contra nosotros. Cuando nosotros lo nos que hicimos fue resolver de una orden y avisarle que lo iban a hacer eso. Porque si no lo hubiéramos avisado, si no lo hubiéramos hecho público, tú sabes bien que hubieran mandado a de otro hacerle determinar eso, que lo hubieran matado. Porque nosotros no les hicimos caso, pero hubieran mandado de otro. Pero como nosotros avisamos, ya no lo pueden hacer. Porque tú sabes que hasta para eso se ven Vamos recapitulando, nos mencionas que a través de una carta de presuntamente de Mencho, les ordenaban quebrar a la gobernadora, ustedes se dan cuenta que no es la misma letra, por lo tanto no obedecen la orden y a partir de allí ustedes concluyen que el Mencho sí murió porque no es la letra de Mencho, han buscado ustedes comunicarse con Mencho por otro medio desde el mes de noviembre del año pasado, las cartas y la forma de escribir de la persona de su dejaron ser la misma. Nosotros recibimos la orden directamente por Julio Alberto Castillo Rodríguez, y mi no Rodríguez, de mí, Jarquín Jarquín, de que matáramos a la gobernadora. Y posteriormente, llegó a una carta, supuestamente dirigida por el mencho, en donde decía que se daba el pero no era su de esta situación de el de los de Changuito que menciona pues que desconoce cualquier trato con ustedes estás comentando que eres independiente y que no trabajan tampoco con ellos independientes eh se menciona. Pero de momento nosotros estamos independientes. ¿Hasta dónde tiene control la vaca o ustedes como independientes, hasta dónde tienen control en Colima? ¿Sigue nada más con la pura capital y Villa de Álvarez? En este momento la pura capital, lo veo que el Estado. ¿Tienen gente para pelear todo el Estado? Es de la duda, porque se sabe que Jalisco tiene pues muchísimas células. Eh, ¿Saben contra lo que se están enfrentando? Pues o sabemos no con lo que nos estamos enfrentando, pero también ellos me imagino que no ignoran con reacciones de culpa. Porque si se fueran y tanta gente tuvieran, entonces pues no nos acaban, ¿no? No le hagas eso tanto las redes sociales que tienen tanta gente. Hay muchos ya que se les está mintiendo a ellos. Y ¿Qué tiempo trabajaron ustedes con Jalisco? ¿Qué tiempo estuvieron dentro de la operación de Jalisco en años? ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes ahí? Pues prácticamente desde que empezó. ¿O sea, son de la vieja escuela técnicamente? que tengo un compadre, él fue el que limpió y agarró el terreno en la capital de Colina ¿Contra quién pelearon? Aquí a él no le dio nada. ¿Contra quién pelearon ahí? No, no, no, en aquel entonces él agarró el limpiador. En aquel entonces peleaba con la resistencia, con el cártel de Sinaloa posteriormente se hace el Milenio. posteriormente se hace el cártel de Jalisco y el cártel de Jalisco se alía con mi compadre pero mi compadre en el lugar de lugar aquí ya tenía todo limpio ya era de él y ustedes para quién trabajaban anteriormente de Jalisco eran libres independientes o independientes independientes y se van a seguir siendo independientes si algo se va a se futuro, no se simplemente posiblemente están si nosotros estamos no se puede. de momento algo independiente la postura de la gobernadora respaldando a la nueva generación Yo te pregunto, cuando ustedes operaban para Jalisco en Colima ¿Tenían apoyo del gobierno? Directamente nosotros no pues, Que a nosotros sabemos de algunos los gobiernos de poder ¿o no ¿Políticos, pero presidentes que, municipales? Pero, pero, sí sabemos, pero sí sabemos que el papá de la gobernadora tuvo diversas reuniones del de Jalisco, el de, Jalisco, el de Jalisco, el de Jalisco, y además directamente cuando eran las elecciones el cartel de Jalisco y de nosotros para que la gente nos para por ahí Y actualmente cómo están ustedes ahí compuestos en en Colima, eh, tienen todavía el control de Colima o es sí, comenta. No han perdido nada. No han quitado nada, no hemos perdido nada. Hemos tenido los premios y pues algunas bajas de ellos son las bajas de nosotros y no te decir que no hemos tenido bajas, pero el territorio, no él no nosotros no hemos perdido, no perdido nada ni tu padre no ha perdido nada. ¿Nos puedes comentar esta situación de las casas? Por ejemplo ayer hubo quemadero de casas allí en en en Colima. Dicen que son casas de gente inocente. Dicen que son casas de contrarios. ¿Quién está haciendo el eso? Es que usted, es que los jaliscos no le vengan matando gente inocente. Esos cabreros salen. Y a la gente que vaya caminando, a la gente que está estacionada no en un carro, eso se matan. Porque nosotros no nos hacen nada. ¿Por qué no les hacen nada? Porque nada todos los niños saben que ni la pelea, lo no, único que hacen es calentar el terreno. ¿O nada más que te que tienen yo no sé, que te, te ¿quiénes han tenido antecedentes penales en los guardias, ¿Cuántos? ¿Cuántos realmente eran personas normales, civiles inocentes, que tenían un trabajo, que tenían una familia? Eran solo los que me están matando. ¿Y eso tú puedes investigarlo? Bueno, tenemos el caso de la casa el esta que donde atacaron... Bueno, para matar gente inocente Y para matar amarrados Porque es tan único que sirve Sinaloa está peleando con Jalisco También allí en Colima Con nosotros no Sinaloa con Jalisco saludo, Ahí tiene su disputa Pero se están echando madrazo Sí, bueno, sí Ustedes pelearon Contra Sinaloa en algún tiempo Ahora reciente La situación esta de Colima, capital, la llegada de. Bueno, ya son mil y tantos elementos, había 900, dicen que 700. ¿Si en realidad hay presencia del ejército? ¿O es también puro pedo de las redes? Y saben que van por ustedes. ¿O van a pacificar el Estado? Pues nada más están la pura capital eso te dice todo, ¿no? nada más molestan las farmacias de los otros los puntos de venta, pues o sea, Jalisco sigue vendiendo de todos modos, jale allí en Colima y no los molestan a ellos en el el el el el el los lugares aquí con no venden a ellos en el el los en los lugares, los municipios, en los venden, ellos como si nada no les molestan sus puntos de venta para nosotros la relación que comentaban de la el papá de la gobernadora cómo se llama este personaje si pueden dar el nombre del papá de la gobernadora y, y cómo es exactamente esa relación de haberse reunido con jalisco sí a la relación del papá de la gobernadora, si puedes mencionar cómo se llama el papá de la gobernadora. Y si puedes mencionar sobre la situación de la reunión con los Jaliscos. Eh, ¿Cómo fue esta reunión? ¿Fue por miedo? ¿O porque ya hay una relación con ellos? ¿O simplemente fue una reunión para ponerse de parte de ellos para proteger a, a su hija? Ah, porque nosotros mejor muchos sabemos, su papá que es Hernando los Rodríguez, tuvo reuniones antes y durante la durante la ¿cómo se llama propaganda pues electoral, recibiendo apoyo económico para que ella ganara las elecciones y a cambio de eso, ella les iba a ayudar a los jaliscos durante el tiempo que se debe vivir. ¿qué mandarías tú decir al gobierno federal sobre esta situación de las relaciones entre gobierno y, y organizaciones delictivas que pues, de alguna manera se señala como algo que es incorrecto pues que no se metan que no se metan ni para bien de nosotros ni para bien de ellos esta guerra no es suya no la hagan suya no se metan. ellos que hagan su jalo y si agarran uno de nosotros sé, pues que lees, que su jales que nos lo tenga que todo el peso de la ley crea sobre nosotros igual que agarran uno de ellos igual pero que no tomen partido porque si no, no toman partido entonces también son enemigos de nosotros entienden ustedes la Dificultad de enfrentar al gobierno, ¿entienden ustedes esa magnitud? Siempre lo hemos entendido, siempre lo hemos tenido, nosotros nunca hemos tenido el gobierno de nuestro lado Nosotros sabemos lo que hacemos Y si sabemos perfectamente que no están de nuestro lado Nunca han estado, no tienen por qué estarlo, su trabajo es cuidar a la gente A la gente inocente que está matando en corte de o nueva generación porque se pongan a cuidar a la ciudadanía A la gente que es normal ¿Cuando eran Jaliscos en la capital ¿No tenían apoyo del gobierno? ¿Tuvieron capturas? ¿Tuvieron pleito con el gobierno? ¿Cuando sí. eran Jaliscos ustedes? Nosotros Cuando tenían capturas Nosotros pues ha sido cuestión de los realidad Que cuentan a la gente No por apoyo del gobierno O sea ustedes no se niegan a enfrentar la justicia La justicia tiene que hacer su trabajo Claro Es pues, su jalo Tienen que cuidar a la gente en lugar de estar molestando a los se pongan a resolver a todos que y que los ¿Nos puede comentar usted sobre esta situación de desatada de los robos a las tiendas? Dicen que es la gente de la vaca, porque la vaca no le paga a los sicarios y los sicarios los mandan a robar tiendas y casas, carros. Comenta. Recibimos un sueldo, por parte de él, y nunca nos de falta, y pues de que nosotros andamos de hay ¿no? nosotros no vemos reperos No traes gente tú robando tiendas y farmacias, casas. No, no. No, no. no traes gente Ay. secuestrando y cobrando cuota. Tampoco. No se cobraba cuota en Colima cuando estaba la vaca con Jalisco. ¿Se cobra cuota por parte de Jalisco en otros municipios de Colima? No me acuerdo, pero hemos escuchado que este sí. Y no he reacción con eso, ¿eh? Tiene aproximadamente un año y vamos, vamos a vamos decir. Te pregunto, eh. Porque la pregunta, la pregunta, pues la gente comenta sobre eso, de que. Si de alguna manera ya no los apoya Jalisco Nueva Generación, la vaca se queda sin dinero, por eso la gente anda robando. Tú dices, la vaca le sigue pagando. No ha mermado las finanzas. No les ha mermado el, el, el la ganancia, el dinero, no les ha mermado a la organización. No, bueno, yo la verdad que no te puedo decir. Está bien cuestión de eso, lo que sí te puedo decir es que suelde no le va ninguno y que robando no es malo Te hago una pregunta y me la contestas. más, sí, nada más, nada más ya, te voy a decir una cosa. Los robos es lo que más calienta a un estado o a un municipio. ¿Por qué? Porque se le hace a esa gente inocente. Igual que el secuestro, igual que la excursión. A ningún cártel le va a interesar andar haciendo eso. Al menos algo por el de nosotros, que a nosotros no nos interesa andar haciendo eso. Nosotros tenemos dinero de nuestro trabajo. Nosotros tenemos un sueldo por nuestro trabajo. Y nuestro trabajo no es andar redando, ni extorsionando, ni secuestrando, ni molestando a la gente inocente. ¿Cómo funciona ser un, un jefe de plaza? Eh, ¿Ustedes de lo que vendían ahí en, en Colima Capital tenían que mandarle dinero al Mencho o a la Nueva Generación? ¿O el dinero que ustedes agarran es para ustedes solo y nada más es el puro nombre de Jalisco Nueva Generación? ¿O en realidad sí hay algún... Ajá. Una cuota. O sea, ni, ni el mente ni el motivo de la cuenta, porque pues a todos ustedes no se reciben años, ni están con ellos no les mandan gente, no les mandan armas no les mandan nada nada lo que tiene la vaca lo tiene porque la vaca lo consiguió y su gente de la vaca es gente de la vaca no es gente que mandó Jalisco así es correcto ni tampoco Sinaloa les ha mandado apoyo de gente para ustedes tampoco, no, pues, sí no tengo apoyo de apoyo de nadie Te pregunto y me respondes si puede responderlo. ¿Carteles unidos? ¿Tienen contacto con carteles unidos? ¿Forman parte ustedes de la alianza del Abuelo Farías, Los Viagras, Familia Michoacana y demás? No. ¿Nunca se han reunido con el Abuelo Farías y los Viagras? Tampoco hay posibilidad de que hagan una alianza para enfrentar a la misma organización de Jalisco? Nosotros estamos abiertos a quien nos quiera apoyar, pero de momento somos independientes. No estamos negados. Si alguien nos habla, quiere darnos un apoyo, adelante. Pero por lo que ahorita somos independientes, ahí estamos. Se reunió la vaca, que te oigas sabido, ¿se reunió la vaca con el abuelo Farías en Tepalcatepe? ¿Nunca se ha reunido? No. ¿Quiénes son los contrarios entonces de la vaca? Jalisco Nueva Generación, nada más, nada más. Con sí. Bueno, y la gobernadora, ¿no? Pues no lo puedo considerar como lo contrario. Si Ella es gobernadora. Presidente Municipal de Colima tampoco se a nosotros en Villa de Álvarez están ustedes peleando para entrar a Villa de Álvarez o la misma célula de ahí está peleando con los Jaliscos que están ahí o Jalisco mandó gente a, a pelear Villa de Álvarez ¿Cómo está el pleito en Villa de Álvarez? ¿Y el trompeo, y usted ¿Pero ustedes no estaban en Villa de Álvarez o si sí tenían presencia la vaca en Villa, no en Villa de Álvarez? ¿Van avanzando? Eso es lo que se está haciendo se teme y se tiene mucho hermetismo sobre Tecomán-Colima. ¿Van para Tecomán? Vamos para Tecomán. ¿Consideras que han avanzado algo en este, pues ya un mes de guerra eh, territorialmente? Es decir, ¿tienen ya más territorio que el que tenían cuando eran Jaliscos o van mermados? No. No hemos avanzado no nos dan que estamos en, en pelea el mensaje que le mandas tú a la nueva generación ¿También? les mandas mensajes a la nueva generación en mantas en cartulinas bueno aquí hay la posibilidad de que cuál es el mensaje que tú le mandas a la nueva generación aquí a través del video porque yo voy a no, jamás. Son traicioneros Dices tú matan inocentes eh, ¿Qué más? Pues sería lo único que te puedo decir de ellos La neta no le veo caso ni siquiera hablar de ellos La situación empezó en el motín Dices de, de Colima Ahí de quién fueron las bajas en el motín Hubo mucha gente muerta gente, Ellos Mataron a nueve personas que no estaban armadas y ellos directamente ayudaron a asesinarlos porque mi compadre les había dicho que no, respecto a obedecer la verde de matar a la gobernadora y esa fue la respuesta de ellos ¿por qué empezar en el penal? ¿por qué empezó ahí? ¿por qué? No, yo les, yo les conozco, no, no, no tengo la mente yo, tal vez son prisioneros porque acá afuera no les, les, no les hicieron que parte de partenero. O sea que en el penal era donde los tenían a la mano y dijeron vamos a chingarnos los del penal porque ahí los tenemos a la mano. Estaban juntos, ¿no? Sí, pero el penal está de ¿Has perdido socios? ¿Has perdido socios? ¿Has perdido amigos de la nueva generación? Que me imagino que cuando eran aliados, pues tenías contacto de la nueva generación. ¿Has perdido gente con ellos? Bueno, pues esto. Por no tengo ningún amigo. Ni ninguno de nosotros tiene ningún amigo. Cuando vea alguna reunión de trabajo, va a ver eso. Reunión de trabajo. Con ellos no consideran que se haya perdido nada. No son amigos, son socios, nada más eran socios. Nunca fueron amigos. Así es correcto. Y por eso se van a dar con todo, porque no hay ningún compromiso de nada. Pues ni de amistad, ni de familiar, ni de nada. Definitivamente crees que no se puede arreglar el problema de la vaca en Colima. Es decir... Eh, que los jaliscos se reunieran y decidieran hacer tregua, ¿ya no hay arreglo para ustedes? Pues bueno, muy agradecido con esta exclusiva, la oportunidad de que la gente escuche por sí misma todas estas dudas que había, el abuelo, Tepeque, Carteles Unidos, la gobernadora, la vaca, el problema de la capital, eh, todo esto queda... Eh, muy, muy claro. Eh, ¿Algo más que tú quieras agregar? Bueno, lo de Sinaloa también ya lo aclaraste. ¿Algo más que tú quieras agregar? Yo voy a tener... Bueno, pues muchas gracias a ti. Pues ya escucharon ustedes de propia voz eh, la versión. De la vaca respecto a esta situación del estado de Colima Como siempre les traemos las exclusivas Y quiero recordarles que se debe respetar la versión que da la parte Se debe respetar lo que la parte da por ese simple eh, valor de salir a hablar no cualquiera lo hace. Recordarles de que la persona ha manifestado. ¿Por qué razón habla él? Y es entendible. Hemos hablado de la fonética. Hemos hablado de eh, todo esto que ustedes saben en cuestión de inteligencia. Y que de alguna manera tenemos también que eh, manifestar. ¿Verdad? Que no se trata de una apología, se trata de una información de proximidad para que ustedes no les cuenten, para que ustedes no se dejen de engañar por sitios de gente que comenta tontería y media. Qué mejor que sean las mismas eh, partes los que lo expongan. Tenemos abierta la línea para todo el que quiera participar siempre y cuando el respeto al canal y su versión como dice el lema si usted tiene una versión diferente pues haga su propia entrevista cuando una persona habla por sí misma Creo que debemos nosotros de quedarnos con esa versión de la persona. A menos que ustedes puedan desmentir y que ustedes puedan decir lo contrario con pruebas. Que es, eso no pasa. Entonces se queda esa versión. Dice Jesús García. ¿Tú qué opinas, Argy, respecto a eso que dijo la vaca? Ya que tú tenías otra versión. Respecto a que dijo la vaca, ¿qué Jesús García? No entiendo qué quieres saber. Respecto a lo que dijo la vaca de qué, ¿qué otra versión tenía? Yo no tengo otra versión, es la versión que yo tenía. Pero, eh, a ver, comenta. Respecto a qué dices tú que yo tenía otra versión. Wendy Ramírez, no sé qué es lo que quiere Wendy Ramírez Siempre van a hablar mal en contra Hace falta escuchar la otra versión Pues es lo mismo, o sea, escuchar la otra versión de Jalisco Termina siendo, pues lo mismo que él dijo O sea, es la versión de Jalisco también Es la versión de la vaca y la otra va a ser la versión de los Jaliscos No cambia nada Dice, yo tengo pruebas de lo que hacía la vaca cuando era Jalisco. Bueno, eso habría que demostrarlo, no había que hacerlo llegar. Ya que tú decías que la vaca andaba en Tepeque con el abuelo. Bueno, yo le pregunté de manera directa porque es la información que nosotros tenemos. Entonces, la información que nosotros tenemos es de gente que de alguna manera... Eh, tiene sus razones para darnos esa información y, y hay evidencias, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de manifestar lo que nosotros tenemos y que cada quien manifieste su parte y así es como funciona la inteligencia informativa. Ya les hemos nosotros aclarado que es la proximidad informativa. Digo, tú Jesús, Jesús García, sí sabes lo que es la proximidad informativa. Me imagino que sí lo sabes. ¿Se expresa mal alguien general? Señor Lara, ahora usted qué opina de esta entrevista. Un análisis de usted. ¿Se expresa mal? ¿Cómo se expresa mal? No te entendí tú, Darío Castillo. No te entendí qué dijiste. Todo lo que nosotros hacemos público es... Proximidad informativa. Proximidad informativa. Así trabaja... La Unidad inteligencia Ciudadana. Y yo quiero que ustedes... Aprendan... Las palabras. Para que aprendan también... Cómo nosotros... Manejamos esta situación. Miren. No es posible... Contradecir... A una persona... Que está dando su versión, menos como entrevistador, no puedes tú influir en negativa de lo que la persona dice. La persona debe de dar su parte, su parte debe de ser escuchada como tal y cada quien a conclusión debe sacar sus propias, sus propias cuentas. Creo que hemos sido demasiado honestos con ustedes. Creo que hemos sido demasiado explícitos con ustedes. Por lo tanto, también considero que las dudas de alguna manera son de ustedes, no de nosotros. Nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo y estamos seguros de lo que les estamos presentando. Dice, está muy claro, Sari, gracias por la información, poco a poco y con más evidencia llegaremos a la verdad. Dice, se diga lo que se diga en ambas partes, Jalisco la vaca, se debe respetar el hecho de tener el valor de expresarlo públicamente. Bueno, es que eso es lo que nosotros hemos abogado. Nosotros abogamos de que las personas expresen su versión y su versión es su versión. Porque yo creo que ninguno de ustedes, yo creo que ninguno de ustedes tiene... Esa información que dio la vaca. No la tienen ustedes. Entonces no ninguno de ustedes puede contradecir. Miren. Quiero comentarles algo. Hay gente que viene a debatir al canal. Con tonterías que escucharon en otro lado. No con lo que dijo la persona. No porque conocen el problema. Gente que saca conclusiones, gente que se la pasa ideando cosas, que las cosas están así, que las cosas... Est... Esa gente es el problema, de eso hablamos. Gente que nada más está imaginando, cómo... esa es el problema. Para que no estén pensando tonterías, para que no estén pensando pendejadas, les traemos la versión de las fuentes para que tengan ustedes la información correcta de las partes no nos inventamos las cosas ellos son los que lo están diciendo directamente estábamos interesados en saber tres cosas sinaloa apoya a la vaca ya lo respondió la persona directamente para que se quiten de mamada de que esto y lo otro. La manta de la gobernadora dicen que la pusieron los jaliscos. Esto no es raro, siempre ha habido esto de que se tiran unos con otros y que ponen mantas este a nombre de otros. Que tienen problema con la gobernadora, dice que sí, son enemigos. Naturales porque la gobernadora está apoyando al bando contrario. Preguntamos de pasteles unidos. La persona comenta que no hay. Al menos relación de momento. Pero tampoco se niega a que no pueda ocurrir. Él lo dijo. Igual les puede apoyar Sinaloa, les puede apoyar cualquiera. Están abiertos al apoyo de cualquiera. No hay posibilidad de volverse a aliar con Jalisco. Son independientes, hablan por ellos, tienen su propia fuente de eh, recursos, tienen su propia gente. Entonces, eh, son independientes. No tienen la bandera de Jalisco. Las mantas de la vaca, dice él, que están firmadas por Independiente de Colima. Las mantas de Jalisco. Dice que desconoce, desconoce de las mantas de Jalisco, de Sinaloa, perdón, de las mantas de Sinaloa desconoce, preguntamos por el changuito, dice pues de que no, no trabajan con él, pero tampoco están cerrados, tampoco están cerrados a, a la alianza. El video ya lo saben, se marca como no apto, eh, vamos a retirarlo, pongan atención al contenido, volveremos a subir el video una vez que ya esté eh, corregido, para que puedan volver a verlo, y concluir ustedes, eh, lo que dijo un... De manera directa. Dice Califló. Si no tiene confianza, no escuchen este contenido. Es información. Quienes quieran mandar la información, lo pueden hacer en Facebook ni en la Inteligencia Ciudadana. ¿Crees que las nenas unidas le pagaron a Yulai por hacer los documentales en el agua y aguilía? No sé quién le haya pagado, no sé por qué lo hizo. Yo quiero decirles a ustedes, tú armando. Dejen de estar pensando tonterías. Dejen de estar sacando conclusiones. Lo que hizo el Yulay es de reconocerse, ir a meterse a Aguililla en esta temporada. Eso es lo que deberían de aplaudir, cabrón, en lugar de estar pensando, ¿por qué lo hizo si le pagó a alguien? ¿Qué parte no entienden de que los creadores de contenido deben de buscar la manera de tener seguidores, de tener contenido exclusivo? Lo que hizo Yulai es un contenido exclusivo, tómenlo como tal, dejen de estar pensando tonterías, si alguien lo llevó, si alguien le pagó, lo que sea, el contenido es lo que cuenta, es un, eh, creador de contenido, digo, se debe respetar eso, miren, hace falta más respeto entre canales, hace falta más respeto en la información, Debemos aplaudir la información exclusiva. Debemos aplaudir el contenido original. Debemos estar del lado de los que marcan la diferencia en su contenido. Canales de pendejos que se la pasan hablando de otros canales. Esa mamada. Ya estoy hasta la madre de esa gente. Hay como 20 canales hablando de José Torres. Como 30 canales hablando de otros youtubers, o sea, qué mamada de gente que no tiene nada que hacer más que hablar de la gente que ya crearon una línea informativa. Aprendan a respetar los contenidos, digo, aprendan. A buscar la diferencia de contenidos. Es respetable si ustedes siguen a quien quieran seguir. Yo no me meto con sus preferencias. Simplemente. Es. Necesario. Decirles. No vengan con sus mamadas al canal. Si no quieren que los bloqueemos o los saquemos. No pregunten tonterías. Dice un Montero, la neta, el de huevo lo que hizo la, el tiempo y si en esos terrenos, cómo está la situación, pues sí, o sea, y hasta ahí se aplaude y ya, ¿qué opino? Pues que está bien, que vaya, sí, lo demás, ¿para qué están pensando tonterías? Si no es la vaca, ¿quién podría ser el generador de todo ese desmadre que está bien en Colima? ¿Serán los tecatos? Bueno, dice que él no trae gente robando, ahora, puede ser gente independiente también por su lado, Puede ser gente robando, aprovechando que está el caos. Hoy en la madrugada hubo un robo en una farmacia, creo también. Un cristalazo. Rompieron el vidrio de una farmacia para meterse a robar. A ver. Hay mucha gente que trabajó para la vaca. Por así decirlo. O para Jalisco. A lo mejor se quedaron sin trabajo. Y ahora andan robando por su cuenta. ¿No? Digo, si ellos dicen que esa gente no es gente de ellos... Pero las cosas sí están pasando. Los robos, robos a casa, robos a tiendas. Y se decía en Colima que era la gente de la vaca porque no le pagaban. Ahora dice la vaca que ellos sí le pagan a su gente y que no es gente de ellos. Y como tal, se debe de ofrecer la versión. ¿No? Bueno. Dice Jesús Linares: todos los carteles siempre roban, se les agarran, traen carros robados. Sí, eso lo sabemos. Sabemos lo que hacen todos los grupos Porque son grupos fuera de la ley Eso es no está discusión Todos roban, extorsionan, bla bla bla Todos lo sabemos ¿Sí? Pero Les vuelvo a repetir La versión Del entrevistado se debe respetar como tal Porque eso da la posibilidad A tener más entrevistados Queremos traerles el contenido No podemos ponernos pendejos porque ya nadie nos va a dar entrevista. Ya nadie nos va a dar exclusivas. Quiero serles sincero. El trato con estas personas es por ustedes. Para que ustedes tengan la información. Ayúdenos, cabrón. Apóyenos, siendo conscientes de por qué lo hacemos. ¿Quieren exclusivas o no las quieren, cabrón? ¿Quieren escuchar a las personas directamente o no quieren que hagamos esto? Apoyen esto. ¿Por qué creen... ...que otros güeyes no les dan exclusivas? ¿Por qué creen que a otros canales no se acercan a darles las exclusivas? Por el trato, por la falta de confianza. Porque son las que te quieren entregar. Porque no tienen palabra por corrientes. Debemos ser conscientes qué se hace y por qué se hace. Esto no es apología, pero esto el gobierno no te lo va a decir. Esto el gobierno no lo va a sacar a la luz. Necesitamos a estas personas. Si sí necesitamos que hablen. Si sí necesitamos saber la gente de Colima nos necesita. De verdad, no es de que yo necesite de la gente de Colima porque podemos hablar de otros estados, podemos hablar de otras situaciones. Pero entre más información tengamos de Colima, mejor para poderles dar a ustedes la versión real de lo que sucede. Por eso no hablamos de todos los estados. Robar notas, los robanotas pues pueden hablar de todos los estados, cabrón, pues lo que hayan. Te metes a la revista de Proceso... Te metes a la revista... Al Universal... Y lees la nota de todos los estados... Hablemos del detenido del Golfo... Hablemos de Veracruz... Hablemos de... Así mi gente... Quiero que les quede claro... Quiero que les quede claro... ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos? No somos un cabrón más del montón... No somos güeyes que lo hagamos por dinero o por negocio. Hay una labor. Hay una misión. Queremos que la gente sepa la verdad. Lo más cercano a la verdad. Teníamos esas dudas, ¿no? Como lo que... Lo de que estaba en Tepeque y que andaba con Sinaloa y esas cosas. Bueno, ya lo contestó la persona directo. Igual no me quedé callado. Pregunté lo que yo sabía y le pregunté directo. Para que no digan, es que no le preguntaste. Hicimos las preguntas que se tenían que hacer. Ahora. Hay algo que siempre quiero que tomen ustedes en cuenta cuando hablamos de esta gente. Por favor. Del EB2, del Maguey. Con quien hablemos son personas que no tienen mi tiempo son personas que no se pueden sentar en la plaza hablar conmigo y así ah sí güey a la hora que quieras hablamos no hay pedo y gente ocupamos un sistema de seguridad software encriptaciones programas un número nuevo diferente para poder hacer una llamada un número Nada más para hacer una llamada. El número. Pues ahorita sacamos el chip. Lo trozamos. Y ya. Agarrar otro teléfono y otro número. Bueno, agarrar otro número. Por lo menos porque el teléfono está protegido. Agarrar otro número. Comprar otro chip. Poner otro número. Todo esto se hace para poder hablar con una persona. No creen que. Es nada mal de, ah, sí, güey, a ver, ahora pásame a fulano, ahora pásame a Sutano. Se hacen las preguntas necesarias, procurando ser sustanciosos, breve pero sustancioso, procurando ser explícito de las dudas que se tengan. Dice... Saludos desde Villa de Álvarez, mis respetos para ti Sargi, para tu canal, que da la oportunidad de que la sociedad se entere de verdad y se desenmascare el gobierno con su participación en la delincuencia. Es importante lo que mencionan de el papá de la gobernadora, ¿eh? eso es lo importante. Lo demás de alguna manera ya se sabe. Pero es importante que se mencione lo de la gobernadora. Porque ya hemos dicho, los políticos señores, los políticos. Comando, no he escuchado, acá en Tamaulipas, están unos de Colima, quién sabe si sean los mismos. Se nos pasó preguntarle de esos de allá de los otros, ¿cómo se llaman? Que salieron nuevos, el que se tronaron allá en Nayarit. Ok, entonces, ¿les quedó clara la información? Dice Rosalba Soto, los felicito por hacer la diferencia en la información, solo... Los que no lo entienden, comentan de manera negativa, sigan adelante. No, a ver. Comentario negativo siempre va a haber. Tenemos muchísimos enemigos. Hay muchísimos güeyes de los bandos contrarios que van a estar jodiendo. Hay muchísimos. Es algo que se debe de tomar como algo natural. Está bien, eso. Su chamba de ellos es estar en contra mía. Eso es algo que sabemos. Nomás hay que diferenciar entre qué hacen ellos, qué hacemos nosotros. Punto. ¿sale? ok, ya nos vamos mi gente dice Elvira Herrera si te necesitamos aquí en Colima necesitamos de verdad exponer la realidad, lo que pasó ayer en Colima estuvo cabrón eh, seis casas ardieron en llamas seis casas oh, les iba a comentar les iba a comentar Habíamos solicitado la cooperación para la familia esta de Colima que resultó afectada. ¿Se acuerdan? Comentamos. La familia que resultó afectada. Bueno, les comento brevemente. Perdimos el contacto con la familia. La muchacha, eh, pues al parecer cambió de línea o cambió su número. El número ya está fuera de servicio. Del que se comunicaba uno, está fuera de servicio. No ha habido otra manera de comunicarnos. Se los comento porque les dije que... El apoyo es directamente para ella. Para la familia que ocupa... Ayuda. Ustedes iban a comunicar con ella... Una vez que ella me, me autorizara... Y ustedes le iban a apoyar a ella directamente. No a nosotros. Pero de parte de nosotros... Pues se iba a hacer también la parte. ¿Sale? Ok. Ya nos vamos mi gente. Ya saben que el video se va a guardar. Los que lo vieron en vivo bien. Los que no lo vieron... Esperen la repetición y el reestreno para tenerles otra vez la entrevista. Gracias a todos. Saludos. Y aquí estamos. Como siempre mandamos un saludo para la abuelita del tocayo. Besote para la preciosa Gina. Saludos para el tocayito, su mami, su papi, su familia. Saludos para toda la familia. Saludos bien para la señora preciosa de los cachetitos bonitos, María alcaba Besote, señora chula. Igual para... Eh, su hermano, el más de Valladares, saludos. Todos, todos, todos, todos. Canal del Sorayo, Bobis Estelares. Eh, canal del Sorayo, Bobis Estelares, Ramiro ZM, Nando Cruz, Canal eh, Nando Cruz, Comandante 1, Comandante 0, Comandante 8, Tel Aviv, el famoso chino, este. Rafi Hernández. A Nando Cruz. Eh, se me revolvieron todos ahorita por estar concentrado en las preguntas. <ríe>